Resident Evil tendrá un reboot fiel a los videojuegos. Mis amigas, mis amigos después del estreno del 2017 de la película Resident Evil capítulo final, cinta de acción protagonizada por Mila Jovovich que no logró superar las expectativas, se pensó que la saga de Resident Evil había llegado a su final. Después se anunció que la franquicia de Resident Evil estaba preparando un reboot en la pantalla grande, la cual prometía sorprender a los fanáticos y a la crítica con una cinta sumamente aterradora. Recientemente Johannes Robert quien quedó al mando de la nueva película después de que Paul W. S. Anderson dejara la saga tras seis películas, comentó: Estamos en desarrollo activo. Va a ser súper aterrador. Es súper, súper aterrador y solo se está volviendo a las raíces del juego. Creo que por el momento no se me permite decir mucho más que eso, pero va a ser muy divertido y sobre todo habrá mucho terror y suspenso. De momento, no hay fecha exacta para el estreno de esta nueva película, por lo que habrá que esperar para conocer no ser el resultado, pero hasta ahora la nueva producción promete ser la pieza que la franquicia necesitaba para comenzar a triunfar en el cine tal y como lo hizo en el mundo de los videojuegos el primer videojuego de Resident Evil llegó en 1996 y cautivó al público por el uso de elementos de terror, rompecabezas y sobre todo mucha acción la historia se ubica en la localidad ficticia de Raccoon City y se enfoca en una serie de asesinatos que empiezan a atormentar a la ciudad tras lo cual el departamento de policía decide enviar a los Stars una división con los mejores agentes para investigar a fondo el caso a lo largo del videojuego el jugador tiene que tratar de sobrevivir y buscar la manera de derrotar a monstruos y zombies causantes de los numerosos asesinatos de Raccoon City el éxito de la serie de videojuegos fue tal que en 2002 se decidió llevar la historia al cine con Mila Jovovich como protagonista y posteriormente le siguieron otras cinco cintas que si bien no se ajustaban completamente con la cronología original del videojuego si sí lograban adaptar algunos tramas particulares y respetaban a los personajes más importantes.